El abrazo subí De un amanece Con su vi me Viste al jardín de... de pronto la vi, si los hay y no vente con rato, de la aurora creciente En cara y jertín, adorada en la brisa, en las manos de Cepillo, me si suave caricia Una rosa de habitación la banda y haste su piel y un hermoso mar lució en su dedo a la y infantil, siempre con miel, es un invernador, prota un edén, luego mi luz, con las personas que sufren por hambre y por rezar, protección. pulmor, y de repente, la a su paso, nubes iridiscentes, un instante fugaz, pero yo soy defecto, no mereces tus radios, con la lluvia y pesas aliento, una rosa de abilación. Bajo un arco de luz se ilumina el oriente, un anelo conjuga pasado y presente, una dulce ilusión, una milagro que inicia, se dibuja en un rostro, la de una sonrisa, una rosa de abnegación.